Pues hoy os traigo un vídeo un poco especial. Eh, un vídeo un poco especial ya que... Eh, bueno, he conseguido... Eh, de una forma así graciosa. Unas cositas que son unas... Mystery Box. Unas Mystery Box. Y tenemos en total... 12. 12... Eh, Dango Map Mystery Box El nuevo mapa este que ha salido eh, Pues tenemos 12 nuevas cajas Aquí estáis viendo mmm, la, Las cosas que pueden salir ¿Qué me gusta de aquí? Pues me gustan las katanas ¿Vale? Las katanas me gustan eh, Y pues si sale un mythical Ya mmm, Sería magnífico Pero bueno vamos a estar viendo A ver qué tal sale tenemos 12. 12, y este vídeo va a ser simplemente abriendo cajas. 12 cajas del mapa dango de este. Así que, nada. Vamos a empezar a ver, con la primera, a ver qué tal. No sé si se escuchará muy bien el juego. Uh, a ver qué me da de primera. Tío, cosa más fea, hermano. Vale. Eh, vamos a ponernos un personaje. Eh. Y vamos a poner los asteroides. Y todo lo que vaya saliendo nuevo. Nos lo vamos a ir poniendo, ¿vale? A ver, la máscara esta. Cosa más fea, tío. De verdad. Una cosa fea. Bueno. Vamos allá, el segundo. A ver. No. ¿Qué cojones es eso? blossoming ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones? Esto es un nuevo Mythical eh, ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Hostia. Hostia, lo que me ha tocado, hermano En la segunda caja Un mítica nuevo, Blossoming Increíble Vamos a abrir otra eh... <risa> Flipante, chaval Me va a dar otra máscara de esta Vale mm. Sin palabras Sin palabras, chaval Sin palabras ¿Otro? No, otro no. Me va a dar la DJ Helm. Eh. Pero te vamos a ponernos a, a asteroidos. Eh.. ¿Qué claro, haces, chaval? ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué y yo? Ya casco raro. Pero te lo puedes poner junto a la máscara Vale A ver ¿Qué me va a dar? ¿La PW? Dando PW La verdad que es una joni un poco fea La verdad Venga va Siguiente, oye, mmm, increíble el Mythical, La verdad es que... Eh, increíble. Dango Horns. Ah, esto sirve como glasses. Dios, chava. Cantidad de cosas me estoy poniendo encima. Y además, solo en la cabeza. Venga, va. Uh, ¿esto qué es? Scroll Cloak Crafting Material 10. ¿Cómo? Ah, me ha dado Crafting Material también. Esto es para la espalda. A ver. Ostras, qué chulo. Oye, está chulísimo, ¿eh? Está bastante guapo eso. Vale, seguimos abriendo. Vale, unas katanas. En plan, sin Sin míticas <risa> Que están muy chulas. ¿eh? Que están, las katanas. Yo no sé si lo sabéis, pero yo hice un. un una de estos. Una un artículo para la Workshop de unas katanas. Eh, pero eran verdes. Eran para una skin verde. Que no han salido. Claro está. ¡No! ¡Otro! ¡Otro mythical! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia! <risa> hostia hostia. mythical Sky Lantern! ¿Cómo que Sky Lantern? <risa> <risa> ¡Qué cojones, hermano! Qué cojones Qué cojones chaval Me han tocado ya dos miracles Oye que es que me ha salido súper rentable esto Pero pero tela de rentable, ¿sabes? Están dando muchas máscaras de estas De las canimasas este. Nos veis ve poniendo ahí a la venta Cuanto pueda Otras katanas vale. Oh Me da un total kill counter Vale La última caja Oye, vamos a, vamos a hacer un recuento De lo que me ha tocado Tres Hania Mask Tres katanas Que la verdad es que las katanas Son lo que yo quería, ¿sabes? Pero es que una es puto mítica Me ha tocado un Skylander cargo Salamander PW, unos Horn Increíble Increíble Y vamos al último ¿Sabéis qué es lo que me gustaría que me tocara? El Ninja Belt ese Estaría bastante... Bastante guay No, me va a tocar El cargo Salamander Muy bien Pues así ha quedado todo El cargo salamander este Que es una Una salamandra sí, bastante graciosa Por cierto yo esto Querría ver A ver, tengo el, este, el nuevo Pero esto como queda? queda Queda raro, queda raro Queda raro eh... Las katanas normales las katanas normales quedan muy bien, tío. Las katanas normales quedan muy bien. Dios, chaval. Qué guapo. Qué guapo. No sé si... si creo que voy a voy a vender estas, estas katanas. Voy a venderlas por un pedazo de precio. Obviamente. Porque es tela de carro eso, seguro. Aunque... Podría hacerme, por ejemplo, imagínate a mi. a este colega. Cojo así. Voy a quitar todas las cosas estas feas que le he puesto. Esto fuera, esto fuera y esto fuera. Vamos a poner las. glases. No, las glases no. Mira, pongo el LEJEPAD. <coughs> Apariencia, le quito el pelo. Apariencia. Le quito el pelo. Eh, le pongo. Esto. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ah, que tengo el Yepat aquí también. Porque tengo el Yepat aquí. Vale, vamos a quitarle esto. Vamos a ponerle las. las gafas de aviador. Un amarillo diferente, pero bueno. Eh. Vamos a ponerle. el Mempo. Típico Mempo. Vamos a ponerle. Eh, no. Los skins, no. Eh, Shirt. Uy. Shirt. <coughs> no tengo ninguna así tengo esto pero es un color diferente la verdad es que no por eso creo que le pondría esta de vest, le pongo esto de pants le pondría estos chaval mm. eh, clases vamos a quitarle las clases vamos a quitárselas porque no le quedan bien de eh, best tenía yo alguno mejor seguro a ver pues está poniendo esto sabes pero esto no no le va a quedar bien parro de este <risa> dejarle el Parrot El Parrot tampoco le pega mucho ¿Y esto? La llave <ríe> Y ya lo que me quedaría sería Cambiarle el pelo Y ponérselo del color del Mythical La de ese rosita Estaría bastante chulo, bastante tryhard también la skin, pero pero bueno. Eh, esto también me, me ha gustado bastante, tío, el scroll este. Además es como que se mueve. Como que se mueve. Tengo algún char al que se lo pueden implementar. Uf. Scroll. Uf. No sé yo, eh. Creo que este necesita una ropa más, más clara, plan más del estilo de ese. La Valiant Knight le queda mejor. Vale. Y tengo XP. ¿Qué XP tiene esa capa? Pues, que es la capa que le pega. Plan podría Podría intentar ponerle esto. Pero que va. Que va, que va, que va, que va. Pues no sé. Ya. Ya me las apañaré. La Carlos alamance esta. Me, me ha hecho mucha gracia, la verdad. La. Esta. Como. <risa> Como hay que tener un bicho ahí. Incrustado. Bastante gracioso. Pues bueno, esto habría sido la, la apertura de, de cajas Ha sido una pedazo de apertura La verdad es que mmm, no puedo estar más contento No puedo estar más contento con, con las cosas que me han salido Y, y nada, si queréis más vídeos de un turno ya sabéis Dale like y yo os lo traeré eh, Voy a intentar eh, a lo mejor crear algunas skins con estas cosas que me han tocado Y la, las otras pues pues las pondré, las pondré en el mercado excepto excepto unas dual katana que vamos a voy a hacer un pequeño pequeño torneo eh, no sé dónde lo haré porque no ahora mismo tengo, no tengo tengo ningún server pero eh, vamos a hacer un pequeño torneo eh, ya veremos dónde en el que soltaremos unas dual katana. Así que ya sabéis, si queréis eh, participar, estar atentos y ya iré iré avisando. Así que nada, no mucho más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de dar dale like y yo os lo traeré. Nada, chicos, este capítulo ha gustado y adiós.